Hola amiga, amigo, hoy quiero darte un, un regalo de fin de semana importante. Importante porque vas a conseguir varias cosas a la vez. Vas a conseguir desbloquearte emocionalmente y vas a conseguir producir más en tu trabajo o en tu empresa. Cinco factores esenciales. Estoy convencido que no te van a costar nada aplicarlos y que sin embargo, de verdad, de verdad, te lo digo por experiencia, te van a ayudar. Primero, compasión. Es decir, somos habitualmente muy duros con nosotros mismos. Sé que tú también eres muy duro, muy dura contigo misma. Ten compasión, date paciencia, date cancha, porque muchas de las veces cuando te enjuicias automáticamente te bloqueas. Así que date tiempo para aprender, date cariño, date, date paciencia. Trátate como si fueras tú, tu propio hijo de ti. ¿Cómo tratarías a tu propio hijo de 5 o 6 años? ¿O tu propia hija? Con compasión. ¿Sí? Vale. Dos. Amor. Más de lo mismo, pero ampliado. Es decir, ya no solo ser compasivo o compasiva contigo, sino quererte. Tratarte a ti como tratarías a tu mejor amigo o amiga. ¿Sí? 3. Una alegría tremenda para el alma, dar. Yo personalmente cada vez que doy, cada vez que regalo, cada vez que ayudo, cada vez que consigo que al menos se cambie un poquito la actitud de negativo a positivo, soy feliz. Con lo cual me siento mejor para producir más en el trabajo. Cuatro, tener una proposición, tener un propósito de vida que realmente sea retador. Ah, es decir, si no lo tienes, búscate una meta, la que sea. Ser uno de los mejores jugador de petanca, jugador de dardos en un bar, eh, al billar, al ping pong, al ajedrez, ser el mejor en hacer aviones de papel, ser el mejor o uno de los mejores en artes marciales, en fin. Cualquier reto, cualquier propósito de vida que realmente ...tenga un fondo positivo... ...en el cual vaya pegada la idea... ...la razón y el corazón. Y cinco... ...que es que... ...el que yo creo que es el más importante... ...sí, yo creo que es el más... importante. ...bueno, no, sí, sí, sí es el más importante... ...es el más importante... ...es que... ...legalices... Lo que, ...lo que sientes y lo que piensas... ...y no te lo quedes dentro... ...porque cuando te lo quedas dentro se pudre. Y entonces, somatizas. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que lo tengo, como veis, aquí mismo, aquí mismo, que se llama Cuerpo-mente, Cuerpo-mente, de Debbie Shapiro. Este libro le recomiendo muchísimo. Es mi libro de pseudo cabecera. De hecho, un vistazo, un día sí, un día no, porque precisamente habla de cómo curar las somatizaciones. Si tú estás bien por dentro, como la ley del principio hermético del universo, todo lo que está dentro es afuera, no sé si lo habrás oído, me imagino que sí, ya comentaré más detenidamente lo que son los principios universales, pero tal y como es adentro es afuera, es decir, tal y como en tu mente y en tu cuerpo hay, es lo que tú entregas afuera, es lo que tú regalas afuera. Da igual la actividad que tengas, da igual a lo que te dediques, da lo mismo. Aplica por favor estos cinco puntos, te los voy a repetir de nuevo. Compasión a ti mismo, amor a ti y al entorno, alegría va en el alma en el sentido de dar, no parar de dar. Tener un propósito definido de vida, aunque sea un a escalas, como el ciclismo, a etapas, da igual, no pasa nada. Y por supuesto expresarte, expresarte corporalmente. Mira, si una de las cosas que más aprendí y más me gustaron cuando hice el Dramático, cinco años de arte Dramático, fue expresar. Tú sabes, tú sabes, amigo mío, amiga mía, lo terapéutico que fue para mí. Tú sabes que a mí me salvó la vida estar cinco años. Y lo digo, lo digo orgullosísimo. Y con mucho cariño. Yo estuve cinco años en el estudio Juan Carlos Coraza, en ventas, en Colomer, en calle Colomer. Cinco años. Creo que ahora el curso, la formación de actor completa dura cuatro años. Da igual, yo hice cinco. Gracias. Gracias. Eh, gracias de corazón a todo el equipazo que hay ahí, a todos los profesionales que he conocido, que algunos ya se han jubilado. Gracias a Juan Carlos Coraza, por supuesto. Pero gracias porque lo que yo pagué no tiene precio con lo que yo me llevé. Es más, te, te puedo decir que casi lo de menos, casi, casi, ¿eh? es la formación de actor. Todo lo que yo aprendí, toda la, toda la terapia, toda la catarsis que yo pasé, me dio la vida. Me dio la vida. De verdad. Y ese es el punto 5 en la expresión corporal. Si tú estás bloqueado, si tú te sientes parado mentalmente, como yo estuve 11 años, si tú te sientes que no te ves capaz, de verdad aquí estoy para ayudarte a que te demuestres a ti mismo, a ti misma que eres capaz. Aplica estos cinco factores y te desbloquearás emocionalmente y serás más productivo y más productiva laboralmente. Te doy mi palabra que es así. Y te digo algo importante que se te puede pasar por la mente. No vas a perder tu identidad, no vas a perder tu personalidad, no vas a perder tu carácter por entregarte al mundo con tu esencia, siendo quien eres, porque lo que vas a pasar es a otro plano, a, un, a otra paradoja en la que igual vas a ganar. Igualmente vas a ganar por todas partes. ¿Sí? Bien, pues eh, yo soy César Espinallín, espero que por favor me sigas, encuentra por ahí más de 130 dinámicas que tengo gratis para ti, suscríbete a mi canal YouTube y, y sigue aguantando mis charlas y, y mis pequeños retos que seguramente dinámica, dinámica o ejercicio, ejercicio te voy a poder ayudar. Claro que sí, un abrazo, hasta la siguiente.